Hola blockers, estamos aquí en el primer podcast. Tengo un invitado especial. No sé si te quieres presentar tú mismo. Me llamo Juan Moreno. Me pueden encontrar. En... Hay un canal de YouTube que se llama La Soga de Sayori y también uso el NameTat de Kmart. Juan es un experto, o al menos quien yo considero que tiene más experiencia en el tema de Dragons de Mega Bloks Y vamos a estar aquí platicando un poco acerca del tema. Una línea que salió ya en el 2002 y que tiene más de 183 sets. Entonces es una línea muy grande. Yo creo que la más de todas, no sé cuántas tenga Halo, ¿verdad? Pero pues este está sumamente grande, pues, no sé si quieres platicar algo este, acerca de su inicio o algo aquí Juan Fíjate, tomando por, bueno, o empezando más bien por la línea de los sets pasa algo curioso con blog en sus inicios que es el hecho de que tenía la costumbre de que sacaban sets sin anunciar o sea, tú tenías el catálogo había, digamos, tres capas en lo que eran las series de Megablogs tú conseguías un set en su set venía su instructivo veías el instructivo y venía, venía una lista de, de otros sets de Consigue esto, esto y esto y así está, ¿no? Pero había una segunda capa de sets que no sacaban O sea, sets que no anunciaron y que son parte de la colección, ¿no? Entonces venía otro instructivo diferente Y venían otros sets que nadie te dijo que ahí estaban, pero ahí están y es como que era una segunda wave o una extensión de la serie. Se notó mucho más que nada a partir de, si mal no recuerdo, Metal Age, que fue la que se nos notó más. Porque prácticamente a la mitad de Metal Age fue... estuvo escondida, nadie se dio cuenta. Y luego estaba una la tercera capa, que eran sets que de plano o no ven en un instructivo, eran cajas, eh... sí, que juntan varios sets en una caja y es como que una promoción, ¿no? ¿De que Ah, ok, sí, un 3 en 1, un 2 en 1, así, Sí, o sea, que son varios sets, un, una especie de, de edición especial de que este set, este set y este set, bueno, van todos en una caja, una edición especial. Sí, muy bien. Y aparte, también está el hecho de que en, en, en la serie de Dragons están sets de varios tamaños, pero también hay dos tipos de sets que se cuentan como sets, que es, es lo que alarga la lista bastante, que son los huevos de dragón, que es algo que se empezó a ver a partir de Fuego y Hielo, ahorita vamos a verlo de la cronología, y los sets de expansión de armada que fue lo que empezó con lo de Spellcastles de ahí que la lista de, de Dragon sea tan grande y, y, es, y es un show conseguir como que una lista específica o ver exactamente todo lo que tuvo Dragon y más que todo porque de qué manera es en la que Mega promocionaba los juguetes verdad porque pues yo no recuerdo haber visto comerciales en la televisión a pesar de que sí, sí hay en el canal aquí pueden ver algunos si existen yo no los vi, y en dado caso que los pasara, pues no sé dónde, ¿verdad? Si fuese en Cartoon Network o en alguna, algún canal para niños, ¿verdad? Como tú dices, pues era difícil realmente saber al respecto ¿no? de la línea, conocerla. Fíjate también, el, el edad, es que yo me acuerdo porque yo crecí con, con la serie, ¿no? Pues yo estaba río cuando empezó. La, prim, la primera saga de Dragons, en realidad fue algo de importación. Nada más lo encontrabas en Sam's Club. O sea, no estaba ni en Soriana, ni en Walmart, ni ninguna de otras tiendas. Como Sam's era una tienda americana que trae cosas por valga la redundancia de, de Estados Unidos, pues nada más lo encontrabas ahí. De ahí salieron, y es, y es algo que, se, que continuó, que se expandió a Walmart, ya hasta Crystal Wars. O sea, hubo dos series que mucha gente pues, no las vio. También dicen, yo he escuchado que algunas personas hablan acerca de algunas jugueterías así olvidadas que... Que las tenían también, yo yo escuché eso, ¿no? Que todavía siguen apareciendo de repente por ahí. Julio Cepeda, no sé, también he escuchado que Julio Cepeda vendió. Ah, sí, Julio Cepeda en su tiempo. Creo que también se pegaron hasta Crystal Wars, si mal no recuerdo. Porque, digo, la primera serie, o así sea, fue como que cosa nada más de Sam's, que fue también por lo primero que sacó Megablock respecto a Dragon's, que fue una idea pues completamente de ellos, a diferencia de actualmente que sacan cosas de Halo, de Call of Duty, cosas que ya están, ¿no? Y nada más se, se hace la licencia. Dragons fue una licencia propia de Mediolux, fue una invención de ellos. Y vaya que es difícil eh, porque en ese momento, pues la marca dominante estaba pues, bien dura, ¿verdad? Entonces, esta, digamos que empezaba a marcar una diferencia en cuanto a, a las figuras, porque en las articulaciones, pues vemos eh, las mismas básicas que tiene ahí Lego en sus figuras, pero los vemos con un detalle pues muy superior de hecho estas figuras son las que yo prefiero para customizar porque ya de por sí la escultura como tal es rica ¿no? pues ya si tú le empiezas a acentuar los detalles que los remaches, las hebillas, el cinturón, unos traen espadas otros traen arpones y es cuando realmente te das cuenta que cada figura es única Tú crees que lucen, pues, iguales, ya que empiezas a ver los detalles, te das cuenta que los cascos son diferentes y las armaduras son diferentes, y pues es una gran variedad de... en cuanto a eso, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, la, la serie se notaba que tenía mucho amor, como tú dices, de, está el, el detalle y el esculpido que era algo impresionante. Incluso hasta la fecha son figuras que, que no tienen nada que envidiarle a series pues ya modernas, donde ya Megablock, que ya ahora es mega Megaconstrux, tuvo una evolución muy grande. Digo, se notaba mucho el amor en esta serie, porque incluso puedes ver hasta la cota de Maya. O sea, son detallitos que es, que es muy impresionante, cada figura tiene un casco diferente. Y aparte también, conforme fueron avanzando las sagas o las épocas de Dragons, también se veía la evolución, tanto de las figuras, del esculpido. Los dragones también fueron cambiando y fueron mejorando, en cuestión de articulaciones, de detalles. Se notaba mucho la progresión. Dragon fue mucho tiempo como que la columna vertebral o la bandera de Megalox Era como que su, su obra maestra, ¿no? Por así decirlo O el, o el preferido, el primogénito. Y algo bien interesante es que aquí fue Este, cuando... Bueno, Mega siempre se ha caracterizado por eh, Experimentar, ¿no? A veces pues le sale, a veces no le sale Y eh, estas eh, figuras tienen un detalle No sé si todas, pero... Sí algunas Tienen una placa de metal en el interior. Tú le remueves el torso y en la parte del pecho trae una figura de una placa de metal ahí adentro, porque algunos de los dragones en la pata traen un imán. Entonces tú le acercas la figura y es como si le estuviese agarrando, no, Apresta ap apretando, aplastando, lo que tú quieras, no. La cosa es que te hay ahí una se adhiere, no, a la pata. Entonces, eso es muy interesante porque se utilizó después en, en Spider-Man. También hay un Spider-Man que trae una plaquita adentro. Entonces, pues, aquí vemos ya cómo empezaba a experimentar como siempre lo ha hecho. ¿verdad? Fíjate, no, no me acordaba de eso, era un detalle muy bonito, ¿no? Porque daba la impresión de que el dragón se llevaba al caballero. Y eso de la placa estuvo vigente, si mal no recuerdo, hasta la serie de Metal Age. Ahí, ahí fue donde ya, ya les, les quitaron la placa de metal. No sé por qué razón, pero sí es algo que se mantuvo prácticamente todas las series hasta que llegó la, la, la era del metal y por otra parte si tú te recuerdas también eh, los dragones pues algunos traían ahí un medallón con el cual traían ahí un mecanismo de, de luz de luz así es los cristales los famosos cristales Hablando un poco de la historia, de hecho, el, el giro central, eh, bueno, más bien el giro central de todas las sagas en realidad, fueron los cristales. Era el, el motivo del, de las peleas de todas las sagas, ¿no? Siempre fue el, los cristales de poder. En unas series más, en unas series menos, pero sí fue como que el, el centro de atención, ¿no? el, el porqué de ser de toda la historia de Dragons. Era, era algo también pues, que tenía su función, o sea, tenía su función histórica o, o, su, o su función de canon. Y pues también era cuestión de mecanismo De que lo ponías en cierta parte y encendía una luz Lo ponías en el dragón Y el dragón también encendía luz Y le daba un, un motivo de ser No más allá del canon Y bueno, y volviendo otra vez a las figuras eh, Hay unas que son las favoritas, y yo creo que las de todos, ¿no? Que son, es esta figura que estoy mostrando aquí. Es de la serie, son los Borgans, el bando de los Borgans. El bando de los Borgans, que son básicamente, pues, como si fuesen unos, unos orcos, unos... Ogros. Ogros. Son ogros. Unos ogros, ¿verdad? Yo les llamaba los orcos. Y yo creo que son de los más, este, queridos por todos, ya que tienen una personalidad, llamémosle así, ¿no? Porque... Pues las otras están muy pares y son armaduras, la verdad son únicas cada una, ¿no? Pero la ventaja que te da esto es que pues ves un rostro, ¿no? Y te das cuenta que pues... Ahí también Mega le, le dio el clavo, ¿no? Dándole un rostro único a cada a cada uno de los elementos, ¿no? De, que forman esa tropa. Fíjate que también los Borgan fueron una... Una tropa un bando bastante innovador. Por el hecho de que fue un cambio de molde. Porque el, el molde que ellos tienen... Es de un está jorobado que es lo que le da como que cierta característica fue un, fue eso el cambio de molde fue también expandir el canon por así decirlo porque tú ves la cuestión medieval pero te faltaban cosas o sea, te faltaban los los los ogros que en este caso pues llegaron los worgen los orcos que eso sí no, no aparecieron o sea cosas cosas típicas de la mitología medieval por así decirlo de que ya tienes caballeros y tienes dragones y pues también los ogros, ¿no? Lo, lo típico de criaturas o cosas por el estilo Ahí tienes razón porque eh, los, eh, En cuestión de que dices de cambio de molde Es que la cabeza está ubicada en otro lado, ¿verdad? Está hacia el frente Así es y, yo les da como que y ahorita que comentas lo de la personalidad, de hecho se encargaron mucho de, de darles como que una personalidad en, la, pues, en las películas animadas de stop motion, se nota mucho como que ese, ese estilo que tienen los Borgans cuando fue lo de fuego y hielo Fíjate, yo sé, sé de la existencia de unas películas que son este, en 3D, no sabía de stop motion Sí, es el... Eh... Sacaron dos películas de, como dices tú, de 3D, de animación 3D, que no, no tuvieron mucho éxito, que hasta, hasta no tengo entendido, que una ambientada en fuego y hielo y otra ambientada en Metal Age, y estas que te digo, las de Storm están en, en, ambientadas igual, en fuego y hielo y en Metal Age, ambas películas tienen... Con, con, eh, transcurren de manera distinta. Las de stop motion no son películas en realidad, son cortos, son películas entre comillas de unos 5 minutos. Ok, ¿y las otras pues sí? ¿Venían en cada set o con dónde venían? Las películas, de, las, las de animación 3D, las que duran lo que una película, se vendían como película, o sea, venían en el DVD y las de animación, las que son de stop motion, venían en los discos, venían en las figuras. Aunque okay, venían en un CD dentro del set que comprabas. Sí, específicamente, si mal no recuerdo, venían adentro de los huevos. ¿Y las otras las vendían? Sí, las de 3D. Sí recuerdo haber visto en Julio Cepeda que vendían ahí el DVD. Ah, mira, fíjate, yo siempre sí pensé que las que les regalaban, pero pues vaya, <risa> sí que les sacaban entonces, ¿no? Digo, si se vendían o no, desconozco yo qué, si se vendían o no, <risa> pero... Pues la intención ahí estaba, ¿no? <ríe> ahí estaba la intención, ¿no? Que pues, es, eh, al final de cuentas, pues es hacer billete, ¿verdad? Ofreciendo un producto distinto a lo que ya existe, ¿no? Y bueno, aquí también hay unas famosas... o oh, ¿Cómo le llamamos a esto? Instructivos, ¿se podría decir? Okay. Algunos instructivos traían por la parte de atrás... Un póster con eh, todos los integrantes de. Pues. de cada. ¿Facción? Sí. Están los Warfang. No sé, no sé qué idioma sea, pero. Los otros son. Un... Nada, es como que un idioma propio de ellos. Ah, ¿no? ok, entonces pues. Probablemente lo pronunciemos mal, pero pues no importa. <risa> bloodheran y los Draigar. Aquí en este que tengo yo. Y pues ahí te vienen el nombre de cada uno, ¿no? Fíjate, es, es un detalle también muy bonito que tenía Mega, que también lo aplicaron en Piratas, otro tema que vamos a tocar en otro podcast Que cada personaje tenía, aparte de que cada personaje tenía un diseño, también tenían un nombre propio Entonces eso también le daba pues, cierta riqueza variedad al lore O sea, cada, pues, cada caballero tiene un nombre, cada dragón tiene un nombre y en aquel entonces cuando la página estaba activa, si tú te metías a la página de Megablogs, a, a los apartados de Dragons, veías aparte cierto lore de los personajes, de los personajes principales, veías el lore de los dragones, qué habilidades tenían, debilidades, o sea, venía mucha información. Incluso había un idioma, o sea, Dragons tenía un idioma. ¿Puedes explicarles qué es el lore? O sea, el lore, o sea, nos referimos así como de que el... a la historia, ¿no? A como que a, a todo el conjunto compendio de historia ¿no? con toda esa información y bueno, como te decía en la página había estaba un, una hay una manera de aprender entre comillas el idioma de los dragones yo no me di el tiempo lamentablemente pero entrando un poco ya en tema de sets los primeros sets si ustedes recordarán igual pueden encontrar im imágenes los primeros sets tenían runas grabadas en ciertos monumentos sí y esas runas eran parte de un idioma que después ya hicieron un idioma tal cual Y tú en la página lo podías aprender, incluso había un concurso de cifrar un mensaje Si tú ganabas te mandaban sets, había X cantidad de ganadores ¿Y esos sets eran especiales o eran...? No, eran sets que ya habían salido, pero estamos hablando de sets gratis ¿Y sabes si existe algún eh, set así de alguna convención o edición especial? De dragos no sabía decirte o sea, no, no, no sé si sacaron algo especial de alguna convención o algo, porque en aquel entonces pues también era más reservada la marca, no era tan... Si sí, no hacían sí, un pre vaya uh -huh. Si sí, era como que, ah, mira, salió ten. Si sí hubo, sí hubo un tiempo, pero estamos hablando ya de, de las épocas futuras más o menos por el Metal Age donde sacaron como que su, su catálogo del año, ¿no? O sea, en ciertos o sea, se viene el librito de que, bueno, de, de Dragons va a salir esto este año, de Neo Shifter va a salir esto este año, de Piratas va a salir esto este, este año, donde ya empezaron a tener como que más movimiento también. Oye, y, y volviendo aquí a, a que experimentaban, hay un, este, una figura que a mí me llama mucho la atención. Ciros. Bueno, no, no sé su nombre, ¿lo puede repetir? Ciros. Ciros. ¿Sí? Ciro, no, no me acuerdo bien cuál es el nombre, pero creo que era Cirox. Bueno, muy bien. Esta figura tiene un detalle, tú ya la conoces, uh -huh. que le quitas el cabello y tiene una cara en la nuca. Así es. Y ya es ahora... ¿Quién? Sigue siendo Cirox. Es que <risas> en, el, en el canon, eh, bueno, como te comentaba, las películas tienen un canon distinto por lo mismo de la duración. Pero canónicamente hablando, eh, Siros fue un traidor del reino de los dragones. Entonces al momento de pelear contra Torom, que era el rey, este le quema la cara. La cara que vemos durante la película, se podría decir, o la cara normal, es una máscara. Y la cara de Cyrus real es una cara deformada, que es lo que quisieron hacer en esta figura. Ah, bueno. Pues eso fue algo que hicieron aquí, experimentaron, ¿verdad? Que volvamos a lo mismo siempre experimentando. Y este mismo mecanismo este lo tiene eh, bueno no es un mecanismo nada pero se escucha muy bien y yo lo utilizo <risa> es este Casey Jones de las Tortugas Ninja también tiene ese mismo ese mismo truco de cambiarle la máscara por el rostro también eh, otra cosa que se me hace bien interesante que yo creo que ha de ser algo por lo que muchos también lo le tienen cariño a la marca es por los caballos pues ahí se sacaron otro 10 en los caballos porque se utilizaban para muchas marcas. Incluso todavía lo utilizan para el caballo de Fisto, ¿no? De Master of the Universe. O sea, lo, los caballos se siguen usando. O sea, es, es un elemento que, que Mega Bloks ha se seguido usando. Pero Dragons fue donde apareció por primera vez. Mira. O sea, técnicamente, pues ahí está. Mira. Sí, es, se parece que es lo mismo. entre <ríe> Entonces ya está listo. Solamente que reutilicen el molde y ya, vámonos, <ríe> así sale. Hay otras figuras también que, no sé cómo se llaman, yo le llamaba, o tú le llamabas, o no me acuerdo en dónde lo escuché, ya no, no me acuerdo bien, que yo les decía los perros, que son como unos dragones, como unos sapos, o, que tienen pelo. Ah, es que son dragones, eh, hablando del canon, son dragones... ¿Se parecen salvajes o, o dragones opositores? Sí, son, son como que dragones salvajes, porque los, los dragones, al igual que en, en el lore medieval del mundo real, pues tienen cierta inteligencia, tienen cierto poder, cierta magia. Y esos dragones no, los dragones salvajes no, son dragones del pantano, que son precisamente los que manejan los Borgans. Esos son dragones salvajes en toda la estación de la palabra. Pues esas figuras también se me hacen muy interesantes. La edición de pelo también fue, fue un detalle muy padre en las figuras, es algo que le da también más, pues sí, mucho más detalle. Sí. Es un, es un claro ejemplo de que no ocupas tanto, tanta pintura como tienes una buena escultura. Y eso ya lo hemos visto ahí con fi otras figuras en otras líneas, ¿verdad? Que son de un solo color como Silver Surfer en Marvel. Los esqueletos. De, de piratas. Uh -huh. Sí. Black Spider-Man también es otro, es otro de ellos. Los eh, robots, los droides de los drones o de Iron Man también. Y bueno... Volviendo otra vez aquí a, a la plática, otra cosa que llamaba mucho la atención son los contenedores de metal de lujo porque pues sabías que podías volver a guardar ahí tu figura, ¿no? Estaba ahí sana o te podía servir como un cofre pues de tesoros ahí para que guardaras tus, tus cosas privadas, ¿no? Tu dinero. <risa> Fíjate que en general los empaques de Dragon siempre fueron muy bonitos. O sea, de entrada está la imagen de portada, que era una imagen, digamos, de la batalla, que tenía cierto detalle de que los ojos rojos, la animación del juego y todo eso. Y aparte, eran cajas que estaban diseñadas igual que las de metal, que eran como que para parecerse cofres. O sea, todo, todo el, como te digo, la, la, la serie, la marca tenía mucho amor detrás. Y todo el detalle estaba muy bien hecho. O sea, eran. Pues sí, cajas que pensando en retrospectiva eran diseños impresionantes. eran muy bien hecho, un trabajo muy bien hecho que por ejemplo esto se podría aprovechar bastante para Masters of the Universe ahorita que está de moda pues te imaginas contenedores de metal así es yo creo que esta fue la línea que más los explotó porque podemos verlos en Pro Wilder, podemos verlos en Marvel podemos verlos en Alien Agency y pues Dragons también ¿verdad? pero de ahí en fuera Ah, sí. Algunos sets japoneses también, como Thunderbirds y One Piece. O sea, que tenían la cajita de metal. Cajita de metal. Así es. No sé si se me está pasando alguna otra línea ahí especial, pero... Yo también, había sets más grandes que tenían una caja de metal, pero era más apachurrada. Era una caja rectangular apachurrada. Dragons tiene dos, tres sets más o menos, igual de caja de metal. Pero grande. Sí, grande. Sí, Marvel también. Y también... Y Pro Wilder. Pro Wilder y... ¿Piratas? Piratas, la... Pirate Sí. Técnicamente esta línea tenía todo. Lo único que le faltó, que luego lo compensaron, fue pintura. Que por ahí hay unas figuras rojas, con tonos dorados, ¿verdad? Que hay... como que lo compensaron un poco. Esos son los Odaku. Estos... Los Fallen. También lo compensaban. Pero aquí te das cuenta, la armadura no es que no esté bien hecha, sino que pues ya carece un poco de, de la talle. magia, la magia que tenían los otros. Yo también, hablando de, de un poco de carencia, también se nota como que cierta, podemos decir, codicia o, av o, av o avaricia, porque hay, hay detallitos que se fueron perdiendo, o sea, fue, fue ganando unas cosas la marca conforme fue avanzando y fue perdiendo otras. Por ejemplo, conforme fue avanzando, mejoraron las articulaciones mejoraron cosas de los dragones se vieron nuevos moldes para castillo, nuevas ideas para los castillos también se expandió el lore porque después empezaban a meter bestias mitológicas O sea de que minotauros, eh, metieron grifos también o sea, empezaban a expandir como que el sí como que el bestiario pero, pero... digo se dio carencia porque por ejemplo las sagas se fueron haciendo más pequeñas O sea, la, la, la colección más pequeña que yo recuerde fue Metal Age al principio después la expandieron de manera extraña y ahorita vamos a tocar ese tema o sea, antes era como que reglamentario que era escudo, espada, escudo, espada o el arma que tuviera después empezaban a quitar escudos después empezaban a quitar cosas como que no sé si para ahorrar costos o cuál habrá sido su idea también se empezaban a, per a perder detallitos o accesorios por ejemplo, la primera serie es la única que tiene pócimas había unas piecitas que eran como que pose más de magia. Y es la única serie que las he tenido. Todas las demás series no lo tuvieron. Fíjate, no conozco esa, esa, esa, pieza. esa pieza. He visto unos pergaminos. Mm. ¿No las has visto tú? Que es como el, el, el, el, mismo, el mismo molde de mapa de piratas, ¿no? Sí. Fíjate que Dragons no haya visto un pergamino. He visto los libros. <risa> pero sí, pergaminos no me haya tocado ver. También otro detalle, como te digo, hablando de perder detalles. Eh, otra cosa que tenía la primera serie Eran una especie de armas mágicas O sea, aparte de los cristales Que era como que el, el motivo de todo Había unas armas mágicas Que son unas que, que se pueden ver en el folleto Unas armas doradas ah, Bueno, aquí no están, pero <risa> Que eran... Eran tenían como que esa función O ¿no? que era como que algo mágico Algo... Un arma especial He visto unas cromadas Eran doradas las de la primera serie Ah, ok Yo he visto unas cromadas Las cromadas son de fuego y hielo No sé... Son como que nada más cromadas No que yo recuerdo en el, en el canon no tiene una función pero aquí sí era como que algo más especial porque la, las encontrabas escondidas en, en los... como lápidas, los sets tenían como que una especie de lápidas o monumentos que tenían mecanismos que se activaban con el cristal o pulsando ciertos botones... Con runas. Sí, que ya se aparece el arma mágica, ¿no? Sí, sí las he visto. Y fíjate, otra cosa que me llama mucho la atención de, de la línea es las construcciones, vaya, desde lo complejo que las puedes hacer si tienes mucho material, hasta el suelo, vaya, que hay, digamos, césped, piedra, río, lava, todo. Nieve, entonces eso hace que tú puedas crear unas fortificaciones, eh, pues, en el lugar que quieras, vaya. Entonces se me hace muy padre, porque hay todo, hay escaleras, hay piedras, picos... Pedazos de montañitas, eh, paredes de, de piedra eh, como vitrales. La ambientación estaba hermosa. O sea, tenías, tenías mucho para hacer con el como es esto? De, hay escaleras, estatuas, también las armas de asedio también. Estatuas que luego sacó... Este Warcraft, ¿no? World of Warcraft Hay un ser con tres estatuas, sí Así es, que lo vimos ahí antes En Dragons También hemos visto Armería, vaya, o sea, mucha Mucho, mucho tipo de Hachas, escudos No sé cómo llamarle porque Pues muchas son armas que No sé su nombre, vaya, son sí. inventadas, ¿no? Como, sí, son, es con, una variedad de, piedras, de armas blancas Así es, como ornamentales Y... Aparatos de guerra, vaya también. Ballestas, catapultas. Así es, que todo esto lo vemos después en. Repetido en WOW, ¿no? Que pues aquí fácilmente sentaron todas las bases de todo lo medieval que siguió. Ah, otra cosa que te iba a comentar muy importante, ahorita que mencionaste el grifo. Eh, ahí pudimos ver, ahora sí que lo que comienza como la articulación moderna en MegaBlocks. La articulación de. El grifo es muy semejante a la que tienen las figuras de Mega Constructs en la actualidad. No sé si te has dado cuenta de eso. yo sí, si no lo había notado. Que, que la articulación giratoria. Así es. Entonces, desde aquí vemos ya la intención que tenía Mega, ¿no? Uh -huh. En hacer eso. Lo vimos ya, yo creo que donde más se ha aprovechado es en la versión de las Tortugas Ninja Classics, que tienen movimiento absoluto, ¿no? Las piernas y todo también pues por la forma de la de la figura, ¿no? Uh -huh. que te lo permite pero pues aquí lo estamos viendo a, a gran escala pues es el principio de la articulación que ahora todos disfrutan y por la cual desprecian a las pasadas ¿no? y vemos como esta serie impulsó un montón de cambios verdad un montón de cosas que ahí están escondidos eh, como easter eggs, ¿no? en una película y que hasta que te sumerges en la línea y la vas descubriendo te vas dando cuenta de, de todo lo que existe detrás de lo que ahora es desgraciadamente, aquí hay que hacer un comentario Mega aún no tenía la capacidad o la mezcla perfecta de plástico y de repente las manos ¡pum! volaban le ponías un escudo o algo y se quebraba la mano ese fue algo muy común que estuvo pasando en los caballeros eh, que son los Triger y los Warfan. Sí, los primeritos. De hecho, la, la, las figuras que mejor sobrevivieron a esto son, irónicamente, los Borgans. ¿Los Borgans? No sé si por el color o algo, algo tendrá su plástico que las manos de sí. los Borgans son las que mejor aguantaron el paso del tiempo. Sí, porque son figuras que traen eh, un color mate, mientras que los otros traen una pintura brillante. Y como Mega se dio cuenta, fíjate, qué inteligente movimiento. Como Mega se dio cuenta que esas partes eran frágiles y sí, sí mejoraron en el, en el futuro, pero... Si tú las tienes en un lugar eh, que esté dando el sol o algo, si sí les pasa. Pero Mega solucionó esto metiéndole pigmento al plástico. La figura metalizada ya no era metalizado en sí el plástico, sino que trae partículas, pequeñas partículas. Lo vemos, por ejemplo, en Iron Man y en War Machine en Marvel. Uh -huh. Es un buen, buen movimiento. Tiene unas variantes que también eh, por lo mismo, ¿verdad? Estos también son iguales. Es la misma, la, el mismo ejército. No, son distintos ejércitos. Okay. Estos también sobrevivieron. Los Fallen. Esos plásticos son los que salieron eh, muy buenos, ¿no? Serían Norvegen, los del los, el Ejército de los Magos, que no, no recuerdo ese nombre al, al toque, y los Fallen. Los que mejor aguantaron fueron los Borgans. Bien, padre, porque ahorita todavía es muy buen, muy buen momento para comprarlos, no sé. Si tú realmente. Te has estado metiendo en lo medieval y ya juntaste pues, lo poco que tiene Mega, ¿no? Que es este, pues. El barco vikingo y lo de Game of Thrones, que es lo más actual. Así es. Y ya si nos vamos para atrás, es, empiezas con. En orden, yo creo que sería que Piratas. De, de adelante hacia atrás, ajá. Hablando de medieval, lo último fue Game of Thrones, anteriormente fue el barco vikingo. Anteriormente fue... Se me está yendo... Los lo de Assassin's Creed, que están también de un ah, toque sí. medieval, pero un poco más tirando... Bueno, depende del juego. Renacentista. Sí, Renacentista, por los Guardias Borgia. Y anterior a eso está lo del Rey Arturo. Que fue como War, que el, World of Warcraft y luego el Rey Arturo. No, es al revés. Primero... Ah, no, es sí, cierto. Primero fue World of Warcraft. Bueno, para atrás, todos para atrás. Sí, para atrás. atrás. Y luego Rey Arturo es más viejo. Que yeah. también de ahí vemos que tiene mucha influencia de Dragons también, ¿verdad? Uh -huh. En cuestión de... Pues los escenarios es todo, todo, ¿verdad? No sé, ahí de repente hay algunas piezas que son nuevas Porque pues tienen que serlo, ¿verdad? Pero pues en edificaciones y todo eso Pues es mayormente reciclado de dragons Que ya venía con un éxito Porque para que hayas hecho más de 160 sets Y algunos no hayas tenido la necesidad Ni siquiera de anunciarlos. Y que pues se haya convertido en una línea como lo que fue ¿no? Y como lo que sigue siendo pues ahí habla de que estabas haciendo bien el trabajo, entonces ya lo tratan de hacer eh, con una licencia después y pues ya fluye un poco, aunque curiosamente fue mucho más pequeña que la de, de Dragon ¿no? que es la que estamos ahorita checando. Fíjate, insisto que para mí, los que mejor ambientación tuvieron fueron Dragon, siempre. Digo, simple y sencillamente por las, por las placas de suelo, que es como esto que tienen Zacate, que tienen Río, que tienen varias cosas. Y todos los elementos que tenían para adornar esa, esa intención medieval. digo Para mí son como que los que más tienen ese, esa magia ¿no? de, de ese mundo medieval. Y también tiene algo muy padre que siempre también ha hecho Mega. Mega siempre ha vendido aparte sus figuras. O sea, Mega a pesar de ser eh, un eh, juguetes de bloques de armado, ¿no? siempre ha, ha potencializado o... Este, ¿Cómo le llaman? Dado un valor agregado a sus figuras, entonces siempre se ha vendido separadas, ¿no? en, Aquí podemos verlo como vendía separado los dragones, ¿no? Uh -huh. Sí, de hecho en dragons, digo, como, como comentamos al principio, eran varios tipos de sets y uno de esos sets era lo de expansión de armada Que venían de que X, X cantidad de figuras y ya El, el primero que salió de esos fue de, precisamente, de la primera saga original, que eran sets de expansión de los Warfang y los Valheram. Había dos, había, dos, había dos, que era uno que tenía cinco figuras y una estructura pequeña, igual de las, de las cajitas de metal. Y había otro que tenía una figura y un arma de asedio. O sea, una ballesta, una ah, catapulta. Sí. Y eso, ¿Este? ya, eso ya te permitía expandir tu ejército todo lo que tú quisieras o lo que tu economía te permitiera en aquel entonces. Sí, son detalles. Y se siguió manteniendo. Después, después igual vendían figuras aparte y es algo que igual pasó, a, pasó a, a otras licencias, pasó a Piratas, pasó a Marvel, a Dragon's Universe y más recientemente Halo, los, los, sobres, los sobres blindados, los sobres que sí que no sabes qué figura es. Oh. Y, y también por ejemplo aquí podemos ver otra cosa que... <coughs> se da cuenta aquí, Mega eh, la importancia que, y la fuerza que tienen los dragones en la cultura, ¿no? Y del presente y del pasado, ¿no? Entonces... Se aprovecha esto y empieza a lanzar una serie de diferentes dragones que luego brincan otra vez, volvemos a lo mismo. Esta, esta licencia es tan poderosa que le permite brincar a otras líneas. Por ejemplo, lo vemos en Plasma Dragons. ¿verdad? Y de, vemos de Plasma Dragons, vemos que sale Plasma Dinosaurs, ¿sí? Plasma Creeps y Plasma Tex, no me acuerdo ¿no cómo, ¿cómo bots, se llama. Sí. Ajá. Y. Pues te das cuenta ¿no? Plasma... ¿Cómo se llaman? Hatchers. Hatchers Y todo viene de las criaturas, o sea, ¿sabes qué? Pues ya tengo dragones, pues déjame le meto un... No sé, una criatura, un grifo, déjame le meto un hombre lobo, déjame le meto... Entonces todo eso va enriqueciendo este todas las líneas de, de Mega, pero pues todo viene de una sola licencia que ha estado atrás eh, ahora sí que abriendo el camino para que todo lo demás pudiera fluir y a qué me refiero con esto que todavía lo podemos ver en Breakout Beast sí que es prácticamente la, re la reedición de Plasma Dragon Así es y también vemos hay una eh, selección de juguetes también pero para chicas que no recuerdo el nombre cristal... Crystal el... Creatures o Crystal Panthers algo así de algo de cristal que también la verdad es que están muy buenas muy buenas tratan de abarcar ahora sí que algo que ya está probado dentro del de, eh, mercado masculino vaya infantil, pero los niños ahora lo dan también para las chicas y eso, eso es algo muy inteligente que pues hasta cierto punto se tardó. Fíjate y hasta eso, aunque está enfocado para un mercado femenino son criaturas que bien pueden expandir el lore medieval sin ningún problema. Pues tenemos unicornios, tenemos ahí caballos mágicos o... Crystal Creatures. Crystal Creatures. Sí, no, la verdad es que yo también las he visto y están de lujo. De hecho, me gustaron más que los que los Breakouts, la verdad. A mí se me hace, Yo quisiera tener las dos. Han subido bastante de precio, eh. De por sí nunca nunca fueron figuras baratas, pero... Vaya, comparándola con cuando los sobres de... Blind Bags de MegaBlocks estaban en 38, 39 pesos... Que fue cuando yo empecé a coleccionar uh -huh. Ahora te das cuenta que Pues está muy lejos, ¿no? De ese precio, ¿180? ¿Cuánto está? ¿Esos los Breakout? Bueno, esos la, la, Los nuevos Plasma Dragons, les voy a decir eh, Ronda más o menos Un promedio creo que 250 cada huevo Pues, o sea, entonces realmente Es, ahora sí que es, un, es Este, aprovechar El trabajo ya Que se hizo con anterioridad, ¿verdad? Porque otra cosa que está muy padre aquí es que todo esto permitió que hace que te den ganas de customizar. Entonces, te, está entrando, te entrega una figura, por ejemplo, como los Borgan, que tiene una excelente escultura, ¿no? Ah, es un Norwegian. Ah, Norwegian. Y te dan ganas de pintarlos, de terminarlos, vaya. A pesar de que es una figura que ya está, vaya, lista para usarse, ¿no? Ya pasó un, un montón de procesos de aprobación. ...pues te dan ganas tú como quieras de meter lo tuyo... ...aquí en el canal yo tengo varios que he hecho ahí... Y, ...y pues son también de... de dragons y ahí, ahí menciono que... ...son de mis favoritos por lo mismo, ¿no? Entonces, también el intercambio de repente de piezas... ...entre uno y otro... ...pues ya fomentaba también eso, ¿no? De repente tenías una repetida... ...y pues echar ahí el pincelazo, ¿no? Se me hace también algo muy interesante... ...los dragones... Todo. De hecho, tú me comentabas que estabas comprando pedacería, ¿no? Sí, pero era más que nada como que para revivir dragones. O sea, de repente, cuando me encuentro piezas de dragones, pues los, los agarro porque no están de más. No va a ser que un día llegue un dragón y tenga justo la pieza que me falta. Sí, y aparte, como te digo, los puedes customizar porque hay algunos que sí son compatibles, vaya. Que hacen un cuerpo. La, la, la serie que, que incitó mucho eso del sweep, del swap, no sé cómo se dice, o sea, cambiar piezas. Precisamente fue Plasma Dragon, o sea, el empaque te decía, ¿puedes customizar tus figuras de que al dinosaurio ponerle alas o cosas por el estilo? Ah, sí. Y es una serie que sacó, pues, para la redundancia, bastantes series, porque, o sea, er eran tres variantes que era dinosaurios, tex y dragones, y dentro de cada una eh, había serie 1, 2, 3, creo que la de dragones llegó hasta 6 o 8. Es que los, toda la serie de plasma cambia, por ejemplo, de 1 de uno a 1 uno es, este... Dragones y de otros son eh, dinosaurios y de otros son los creeps. No o sé, sea, pero te digo, pero de, dentro de, por ejemplo, dentro de dinosaurios fue serie 1, serie 2, serie 3, es lo mismo de dinosaurios. Sí, de hecho se le llama el plasma verso. <risa> por ejemplo, hay dragones y te, te, te das cuenta que hay, pues dinosaurios y luego vuelve dragones y luego se va a tech y luego a creeps. Y luego regresa a Dragones otra vez O sea, ¿por qué? Porque pues Dragones siempre le permitió experimentar y sacar Y hay muchas personas, yo he visto Que tienen una buena colección O sea, sí fueron famosos A pesar de que no estaban, digamos, con la mejor publicidad del mundo, ¿no? Es que te digo, era un juguete que se podía considerar casual Porque era algo chiquito, bonito Que llamaba la atención aunque no fueras fan ni de Mega Bloss, ni de Dragons y aparte, en aquel entonces era económico, se podría decir. Me acuerdo que estaba en 60 pesos. Claro, porque pues ya sabemos que de repente el Lego se pareció medio carísimo. Y te digo, ¿era algo que tú podías verlo? Ya sea un niño o un adulto, de que, ah, mira qué bonito un dragón, o un dinosaurio. Te digo era algo, precisamente, como abarcaron varios mercados, pues a la gente le llamó la atención. Los y luego eran compatibles. Eran compatibles entre ellos. Y pues tú ves un caballero de estos, y ves un Lego, y pues... Si le pone una buena, ¿no? <risa> si le pone salada, pues digamos que no tiene oportunidad <risa> contra, pues contra el caballero, ¿no? Y tú lo que buscas de niño es eso, ¿no? es este, Lo épico. Lo épico y tener a la, la figura más fuerte, ¿no? Que sea más malo y más fuerte. Y... Fíjate que estaba... Es que hay, hay, hay algo curioso. nada Antes, ahora quiero, quiero comentar un, un detalle personal muy bonito. En el lore, los Norwegian, pues tienen, tienen armadura verdosa, ¿no? Es un azul verdoso, un azul no sé, aqua, sí, bueno y el lore decía de que no, pues eran conocidos por ese color, pero no, no te dicen por qué llevan ese color, yo no sabía, me enteré hasta o oh, bueno, hice la, la conexión hasta hace poco ya de, de adulto, de peludo que el cobre se pone ese color o sea, su armadura originalmente es de cobre pero como son una armada del mar las armaduras oxidaron ah, ok y es algo que no te dice la historia, pero te lo deja ahí como que un dato, ¿no? para que te des cuenta en un futuro o a lo mejor inmediatamente y vamos a hablar de las figuras raras ¿cuáles son las figuras raras de de dragons? primeramente, los transparentes, que no sé no, no estoy seguro de dónde salen, la verdad pero sé que hay un, uno o dos transparentes por ahí ahora, y hay una distinción, porque aparte hay un set raro que no sé a qué época de dragons pertenece que es el set fantasma entonces, está es un set que viene un dragón fantasma unos 5 o 6 caballeros también fantasmas y aparte de eso están los transparentes Que no, no sé por qué son transparentes Será una figura especial o, o bueno, quién sabe no Pero sí, creo que lo más raro En general de Dragons Lo más raro creo que sería el set fantasma Los transparentes Que no, sé, no, no, no estoy seguro en qué set salen eh, El set de la batalla final Que hay muy pocas imágenes de ese set Es un show encontrarlo Y el set del ajedrez ¿Qué es? Un, ¿Un, ajedrez? Set, un ajedrez Precisamente de estos de, de Warhammer de Warfang y Valheran. Mira qué interesante. No sé, sí, entonces pues imaginas, es una super colección tener que buscarlos. También he visto que hay, eh, este... También he visto que hay unos diferentes... Ah, esos son los Ferros. Es una armada que salió en la saga de Metal East. Sabes que, vamos a comentarlo por épocas y vamos a irnos comiendo las épocas, porque estamos como que brincando de que aquí y acá y acá. Digo, lo más raro del principio... Son esos, los fantasmas, que si mal no recuerdo son del mero principio, porque también el dragón es de los primeros moldes. ¿Transparente? Sí, el dragón fantasma. Oh. Y eso es un dragón blanco transparentoso, pero es la idea que se tuvo. Por eso está la distinción, porque están los caballeros fantasma, que tienen esa pintura blanca, pero son transparentes, o sea, blanco transparente, y el transparente, que es transparente, transparente, como muchos ya hemos visto en las figuras de Halo. Y eso, eso fue como que lo más raro de de la primera serie, ¿no? que es Dragons tal cual, no, no tiene como que un subtítulo junto con, como te digo, también el set del ajedrez y el de la batalla final El set del ajedrez, ese nunca lo he visto, no he visto imágenes jamás También fue algo muy raro Después de, de esta primera etapa de Dragons sigue Crystal Wars que es como que, creo, que yo, creo yo que fue como que el punto donde más se expandió el lore fue el punto al que más le tengo cariño, porque fue donde más se expandió el lore sin despegarse del clásico, porque por ejemplo, adelantando, adelantándome un poco, en, en Fuego y Hielo y en más que nada en la, la era del metal, y este, es, esa misma variedad como que lo despegaba del, del medieval clásico. O sea, lo, lo más apegado al medieval es la primera saga, y Crystal Wars fue algo bonito porque fue una expansión de la saga, pero seguía pegado al medieval clásico, y fue una expansión muy grande porque. Tenemos un, un tipo nuevo de dragón con una articulación mucho más fluida que los dragones clásicos que eran, también era la articulación robot, podemos decir. Digo, que Star Wars tuvo la mejor expansión para mí porque tío, fue un, un nuevo tipo de dragón con una nueva articulación que eran los dragones salvajes, los que tenían pelo, el detalle de la, de la edición de pelo, eh, los sets también eran algo más impresionante, los detalles también de las nuevas armadas porque, por ejemplo, los Norwegian tenían escudos de, de, escudos de madera que era algo que, que, se, que se notaba que se sentía que eran tropas del mar junto con el diseño de la armadura que los cuernos eran pues que eran como alas de ave metieron los barcos también el barco fue ah, un, juego, sí. es un es un set bastante impresionante, que es un barco en toda regla medieval ah, de hecho hubo, hubo dos adiciones de dragones, me, me estoy brincando los dragones marinos que son los que son ah. así alar, alargados ah, sí es, es, o sea, hubo dos nuevos tipos de dragones la adición del, del barco y también empezaban a meter artillería. Ya habíamos también los cañones. Y junto a los cañones también nuevas armas de asedio, el, el, el cañón con carretilla o, o el arpón, cosas por el estilo. Fue como que el punto más bonito ¿no? de la expansión. Crystal War, si mal no recuerdo, no, no tuvo como que algo escondido o algo así como de que secreto. La uní, el único detalle curioso que puedo comentar es que precisamente en, en el panfleto que viene de que con las figuras con los con las sí con las figuras con los dragones y, y con y con todos los sets armados hay un set que no está listado o sea en, en medio de todo el desmadre hay un set que se ve ya aquí por ejemplo que están todos los sí. asuntos bueno en Crystal Wars hay uno que no está listado pues o sea, aquí tampoco está listado son todos pegados verdad sí o sea, a lo que me refiero es de que o sea todos los despegados y dices ah este es este este es este pero hay un set que, que, que no está o sea como un prototipo que se, fue se podría decir, o sea, como que se les escapó por ahí y, y lo dejaron y no lo quitaron Porque también trae unos borgas como que de una pintura diferente Sí, es que muchas veces toman el fotos de prototipos uh -huh. Bueno, después sigue una... te Está Crystal Wars con la que acabo de comentar Luego aparece Iron Raiders Que fue una saga curiosa porque no se anunció nada O sea, sacaron toda una saga de, de, de sets Seas pequeños seas grandes y todo y, y no lo anunciaron, o sea, lo sacaron y ya entonces de repente te encontrabas con, con, con una armada nueva, de plano, porque eran los, los de armadura negra, y, y era un eran lore chido, porque se supone que esos, esos tipos son bandidos. Entonces veías, eran como que desertores de otras armadas que se hicieron bandidos, y veías en, en, en el mismo bando peleando a Borgans, a Draigar, o sea, cosas por el estilo. Ah, ok. Y eso le, le daba un toque distinto al asunto. También es, el, es la saga donde, si mal no recuerdo, Aparecieron los magos. O sea, ya se veía literalmente que este tipo, este tipo es un mago, ¿no? Iron Raiders. Uh -huh. Después está Fuego y Hielo. Que te digo, fue donde ya como que se asentó se, se un poco más la, los bandos, que eran más unos contra otros. Ahí aparece una nueva armada que son los. Fallen. Que es la mezcla de Draigar y Norveigar. Es como que la alianza que hicieron contra los Borgans de Hielo. Sí. Que ahora que. Lo pienso, nunca explicaron por qué los borgans se fueron al hielo, pero bueno, imagino que por dar ese, esa constante de. ¿Los borgans son estos? No, los ogros. Ok. Me imagino que lo hicieron nada más por dar el contraste de que fuego contra uh -huh. hielo, pero no hay como que una razón hasta donde yo sé por lo que. Es los... a hielo. Sí. ¿Y estos? Sí, porque están los borgans normales y están los borgans de hielo, que son los que viven en el hielo. Digo, no, no, hay, no hay una razón hasta donde yo sé canónica para que se hayan desplazado hacia el hielo a lo que a lo que quería comentar yo imagino que lo hicieron nada más por, por historia no por conveniencia uh -huh. de guión de que ah pues ellos son de fuego tú estás pues son de hielo aquí es donde aparecen los huevos de dragón o sea que te empiezan a vender el dragón aparte porque primero te, primero te vendían las figuras aparte no los sets de expansión de armada pero en donde ya te vendían un dragón solo fue en fuego y hielo que empiezan a, otra aquí es donde ya se empiezan a, a hacer eso de sacar las las líneas como que en pedazos porque están todos los sets de fuego y hielo, como tú los veías, y lo raro aquí era un segundo juego de, de huevos, porque sacaron cuatro huevos, dos de hielo, dos de fuego, y aparte después, tiempo después, sacaron otros cuatro. Ahí es donde ya se empezó como que a hacer eso de sacar sets sin avisar de la misma saga. No había una campaña eh, bien diseñada en cuanto a la estrategia de venta. Vaya. Solamente mm. se acaban y se acaban, se acabaron. Surte, se acabaron. Surte es que era como que sacamos esto, o sea, lo diseñamos. Yo, yo imagino que lo diseñaron, lo planearon, lo sacaron y luego de repente, ah, mira, se me ocurrió esto, mételo también. <risa> como que, cuando era como que, sí, como que nadie me hizo. Te digo, aquí es donde ya se empieza a notar como que la, las, las sagas más pequeñas. Lo que le dio más variedad a, a esta saga fueron los huevos. Que es algo que se mantuvo y que le dio, como dices, tu vuelo después con lo de plasma Dragons y todo eso, de venderte los dragones. O sea, es otro, otra cosa que se quedó, ¿no? para paradise Sí. Después está eh, Elementals, que es una saga chiquita, son nada más cuatro sets de cuatro elementos. Los del trueno, que eran los Draigar, los del bosque o la tierra, que eran los Borgan, los del fuego, que son los, los Fallen, y los del agua, que son los Norvegan. Y ya, se acabó. Era, era una torre, un set de una torre que se construía diferente dependiendo de, de cada armada Pero creo, si la memoria no me falla, son las mismas piezas, nada más te dicen cómo armarlo distinto Y venía, digo, la torre, cuatro, cuatro tropas de la, de la, de la, del bando y un dragón elemental Que es la misma pintura que el dragón fantasma, o sea que es transparentoso pero de un color Aquí lo chido eran, eran los accesorios Venían unas armas elementales muy bonitas Que eran unas armas translúcidas pero del color del elemento de Verde para tierra, a, a azul para esto Que es algo que después agregaron para las armas de plasma Que tenemos vamos después ahí Digo, Esta fue una saga chiquita, no tuvo, por lo menos que fue chiquita No tuvo como que algo así de, de escondido Y después llega la segunda saga escondida Que es toda una saga que igual no anunciaron no ni madre aunque igual fue pequeña, que es Spellcastles. Eh, Spellcastles fue algo más orientada a la magia de los magos. De nuevo, los que se llevan la batuta son los dragones. Salieron cuatro, si mal no recuerdo, pero no venían en huevo. Eran unos dragones que venían a más el empacado, que venían a un cambio de casco de dragón. Ah, oh, sí, ya. Yeah. Esos dragones. Y creo que nada más hubo dos sets, pero del que me acuerdo hacía así de que sí, sí, es una carreta, la carreta de los magos. Tuviste que haberla visto, que venía una caja flotante. no. Ca Sí recuerdo los cascos que se removían. De hecho, por ahí tengo uno... Te digo, era un set que era eso. Era una carreta con dos magos que tenían una caja que se levantaba por imán y una carreta que viene tirando un dragón. Fue el, fue, fue, creo que fue el, el set más grande de eso de Spellcastles, porque, digo, fue algo chiquito. Eh, de hecho, aquí en Spellcastles, ahorita que ahorita que estoy recordando la memoria, fue donde también se vieron las tropas de expansión. Okay, yeah, y sí. también metieron otra armada Que son estos que te digo Que son las, las, las tropas de los magos En realidad son, son Salieron tres sets de esto de expansión Que eran unos sets muy bonitos que venían en forma de espada Las tropas de los magos Que son estos color tierra Venían unas tropas Porque en, en la historia Había un aprendiz de Sirots Era la misma figura que Sirots Pero no era Sirots De hecho es este güey. Sirots es otro Tiene un color, un color más claro y venían aparte fire Eran tres sets de expansión que Igual si tú querías, podías comprar 10, sí. 20 espadas, ¿no? Pero sí, la novedad fue como que una, un, un, Dos tropas de expansión Ah, porque tú, este El, el aprendiz de Armamento para tus tropas, ¿sabes de cuánto? Sí eh, Este Sirots venía acompañado de ¿Como que para que ¿No tuviste que comprar set grande? Para agregarle era más agregarle este puras varias, figuras figuras y artefactos de guerra como catapultas no eso. eran las puras figuras eso ah, fue el okay. cambio era la pura cajita con las tres figuras con su arma y ya ah sí sí lo recuerdo eso o sea ya no venía ni, ni un mini escenario pero ni, no ni la sí cajita venía, de pero sí metal. venía alguna mínimo una figura especial no Diferente o sea, Venía un comandante, por así sí, decirlo Sí, así es, uno eran tres y uno sí era diferente los demás. Sí, te digo, por ejemplo, en esta era el aprendiz de siroz Que venía con norvegians que no eran norvegans Que eran discípulos de él, pero usaron norvegans por alguna razón Que de hecho, ahí fue donde se vio el cambio de color de los norvegians Que son estos oscuros Y esto, las tropas de los magos Que son como que es esto personal, un show así Que igual fueron, fueron los, dos bandos que como aparecieron, se fueron ya no se supo nada de ellos para la siguiente. Digo, Spellcasters igual, como que se dio el protagonismo a los dragones. También había los set chiquitos, también. Ahora que lo pienso, usaron muchos semanas en ese set, en esa saga. Porque también estaban los de, los de torres, que era... El Spellcasters. Sí. Unos set chiquitos también en las torres, que era como que un mago o alguien. Ah, sí. Y un, y un este un dragón y un caballero un dragón disparando dragón. fuego y un mago con el escudo o un caballero con el escudo y flotaba verdad sí sí y luego sigue metal age metal age fue algo raro porque la mitad de la saga es un ser son seres escondidos literalmente la mitad al principio fue la saga más pequeña y luego luego fueron sacando por partes porque te digo fue la saga más pequeña estaba el, el, lo típico que era un castillo principal el más grande otros sets pequeños o medianos Y luego primero sacaron tropas de expansión Igual Tres figuras en un empaque de plástico Cartón sin Igual, sin, sin catapultas, sin nada Y había uno interesante Que era un, una figura y un caballo Entonces eso te daba para hacer como que ah okay. Un jinete y con, su, con, con tu caballería Simón Y aparte ahí recuperan las cajas de metal Pero tienen forma de torre Esas no las he visto Y esas, esas estaban chidas porque esas torres se podían eh, acoplar a un castillo más grande. O sea, traería la caja en forma de torre. Sí. O sea, en vez de hacerla así en forma, es, así está en cofre, o sea, era paradita. La tapa se quitaba, la tapa era de plástico y venía con, con esto de que los, los puntos para unión. Ah, ok. Pero así la parte de abajo era igual que esto, pero más chiquito. Y eso lo podías acoplar a un castillo. O sea, estaba hecho para eso. Y aparte la tapa de plástico tenía dentro, tenía una ranura como que para alcancía. Estaba muy bonita. Ahí es donde ya se recuperó. Esa presentación, digamos, porque eran, igual, tres, eran tres topas, más o menos lo recuerdo, y aparte venían con, con cositas, ¿no? Que creo que una venía con un... ya me acordé, venían con un cañón. Precisamente como era la saga de Metal Age, pues era de que las, las balas eran magnéticas. Tú disparabas y se quedaban pegadas a algo. Ah, qué bien. Irónicamente, esas figuras no tenían el bloque de metal, fue donde lo quitaron, fue donde se hubiera quedado. Pues Sí. De hecho, tal vez lo, lo metieron O sea, este presupuesto lo metieron ¿Puedes a... abrirlo, porfa? No quiero cagarle. ¿No lo tiene? Ah, sí está ah, Estás es bien, pendejo Sí está, entonces Es que yo recuerdo que Tal vez unas, algunas tal Hay unas que no Bueno, entonces Se me hace que lo quitaron después Bueno Era un error de mi parte Entonces fue la última Que tuvo el bloque de metal Porque hay una hay unas que no los tienen Que se me hace que son los de Spellcastles ¿O sí? Los de Baderson Eso todavía lo tienen Es más antiguo Digo, la mitad de la saga fue escondida, primero salieron esos, luego de las torres que te digo eran dos, sacaron otras dos, sacaron otro castillo grande, o sea, y hay un barco que no anunciaron, pero ahí está, y el barco también tiene una versión prototipo, porque aparte, la película de stop motion, hay dos versiones, hay una versión más larga, donde viene el castillo que te digo, y viene el barco, pero es una versión prototipo, o sea, hasta la película cortaron. ¿sí? no sé por qué. El barco de ellos. Es un barco norvegan, un segundo barco norvegan, tercero en realidad, si contamos el de Pueblo y el Y luego, que es donde sigue después Plasma Dragons. Sí, bueno. que es donde viene todo el, el show. Plasma Dragons primero fue los puros huevos, o sea, los puros dragones, y al final, después de Battlezone, que fue, se puede decir como que en la última ahora sí, Sacaron tres Plasma Dragons, pero ya metieron las figuras Que fue un cambio que hubo en las figuras, que eran las figuras que tú armabas Que no le gustó a nadie Están chidos, pero hubiera preferido el concepto original Sí ¿Qué? Quisieron también empezar a pecar el Join Ball ahí también Pero ahora está muy temprano en su desarrollo uh -huh. Tigo, Plasma Dragons primero fue eso, los puros dragones Que como, como comentabas tú que con dinosaurios, tech y todo lo demás, fue eso Y al final sale Battlestone Epic Que es la saga donde de hecho se ve, está, está interesante porque se ve una evolución tecnológica incluso en las figuras Porque, por ejemplo, hay una máquina voladora Ah, sí, con un... El... Con una cabeza de águila al frente Ah, que viene con el Borgan de color amarillo. amarillo Sí Entonces se ve una evolución tan tecnológica en cuestión de estructuras, de vehículos Porque hay vehículos también que es... Yo una, vi una fotografía de ese, pero la verdad es que cometí el error de no descargarla. Creo que yo te la mandé, en mi foto. ¿Sí? Sí. sí ¿Tú le, lo tienes? Sí. ¿Esta figura la tienes? Sí, Y ahí está interesante porque también se ven asentados dos bandos y ya. Los argentinos y los aureos, platas y oros. E igual, como se vio con, con los riders, con los asaltantes, veías en un bando peleando juntos a vestigios de Norwegen, de Borgans, cosas por el Pero el punto era eso, que eran dos bandos y ya. También fue la saga que más lore tenía, o sea había historia de los caballeros, había historia de los dragones, de que su nombre, sus habilidades, de que eran enemigos, en que confiaban, fue lo que más lore tuvo. Incluso ahí ya había tarjetas ¿no? para jugar. Las tarjetas creo que venían desde Plasma Dragons, sí porque los dragones que venían, que venían un dragón y una figura venían con una tarjeta, hay un ser que sacan mucho después igual de la línea que es lo, lo acabamos de descubrir que estamos investigando. Que es el Castle Attack. Que fue el último set que sacaron. Sí, de esa saga. Que salió mucho después. Porque después sale, como comentamos, la reedición de Plasma Dragons. Con sus caballeros que a nadie le gustaron. Así es. Fíjate que quisieron volver al original. Porque anunciaron un barco. Me dijeron que sí se vendió. Yo nunca lo vi. Un barco de Plasma Dragons. Que venía una armada nueva. Un, un bar... ¿Con las figuras que armabas? No, con estas figuras. O sea, iban a regresar a... A lo que debió ser siempre Pero como que ya, ya estaba Como que medio muerto el asunto De hecho, a, ahorita visto, Ahorita pues esta es la imagen, ¿no? ese barco Ese barco, Fire Ski Warship Pues sí, mira pues I, y, Iba a ser el intento de regresar al, al origen Digamos, y es una nueva armada Y aparte también tenía más variedad Porque venían los muertos vivientes Y venía el minotauro, iba a ser el primer minotauro Para dragons Incluso esa figura se parece mucho A una de rey Arturo, eh ¿Cuál figura a la a de un dragón marino rojo. Ah, ese dragón marino es una ser, es una serpiente, es de, es de piratas. Primero ven piratas. Ah, sí, cierto, tienes razón. Y luego se le van a piratear para dragons. Tío, iba a ser el, el intento por volver a, a, lo, a lo que era bueno, a lo que era sagrado, pero pues eso pues. ¿no? Pues aquí dice que 110 piezas, no sé si lo salió, no salió. Tengo a entendido que, que, que sí, sí, pero a veces dice aquí el año, pero no siempre. Y lo, lo último de Dragons, ¿se, podre, ¿se podría decir que es lo último no? Porque, tío, no estoy seguro si es canon, pero mucha gente lo, lo interpretó, lo tomó, que era como que una continuación futurista de Dragons, que es lo de Dragons Universe. Sí. Y, universo. y si, siento que lo hicieron así más porque se llama Dragons, pero yo, yo siento o yo creo que son ideas separadas. Si Está, si está muy bizarro que estén pegados en el, en el mismo universo. No está el de todo descabellado, pero eso es como de que, ¿qué? Pues sí, definitivamente esta es una serie que no te la acabas. Está, Dragons, digo, fue la columna vertebral de Megablox por más de 10 años, o sea, no. es impresionante todo, y, ah. y muchas cosas nacieron aquí, como tú comentabas, de que primero se experimentaban aquí y luego se mandaban a otras sagas, otras series. Porque esas, esas eh, bases hay de todos tamaños, hay pequeñas, medianas, grandes, Miniatura Entonces yo creo que estas, mira esas Las bases que se usaron en Dragons Yo las he visto En sets japoneses Llámese Thunderbirds Pokémon También en las Tortugas Ninja Las Tortugas Ninja Las he visto en un montón de De series, o sea de líneas Entonces tú te das cuenta que aquí Pues se, se fundaron las bases De lo que hoy es, ¿no? Es que esa, esa plaga que tenemos ahorita de frente, ya Rubén la pondrá en la edición, hasta la fecha se sigue usando. Es, esa, base, yo estoy, esa base también salió en Halo, como te digo todo. Y estoy seguro que si buscamos en ser más recientes, la vamos a volver a encontrar. Sí, sí. Sí, no, y pues la verdad es que también en, en Rey Arturo también sale, King Arthur. No sé, en muchos, en muchos. No Creo que en, en, en los plasma bears de Spider, Spider, Spider Wars... Hay uno que se llama Spire Wars, también de Plasmaverso. Aquí hay muchas cosas. Lo único que sí creo que debió de seguir usando y no utilizó más es para armar castillos. Vaya, o sea... Un set con puras piezas para armar tu castillo hubiera sido muy chido. Y es. es algo que nunca vimos. Así es. Así como estuviera... Tal vez porque les quitaría un poco la magia a las construcciones que ellos te venden. Pero... Ahorita mismo las puedes sacar, o sea... Y la gente le va a comprar, o sea... Es más, ahorita no puedes volver a sacar Dragons tal cual, nada más cambiarle los colores y la cabeza, y se vuelven a vender. Yo daría mis riñones porque volvieron a sacar Dragons otra vez. O sea, que porque serían una reedición. De hecho, estaría muy padre, eh, digo, de repente sacaran ediciones, ediciones de parejas pegados. Imagínate una edición que fuera, por ejemplo, todo Crystal Wars, un cofre, una caja en forma de cofre, y que vinieran todos los seres de Crystal Wars. Edición para coleccionista. O simplemente las figuras. Colección de figuras. Así es. De 10 figuras. Cinco figuras. Así como está el de los de he ahorita. De moto O los de Halo que sacan así de que tropas de cinco figuras de. Yo estoy hablando de, de volver a sacar los tal cual fueron, pero si hablamos de reediciones, esto, con las articulaciones del rey Arturo. Ay no, bro. O con las articulaciones actuales que tienen, por ejemplo, los vikingos, que es lo más actual medieval, se vendería como pan caliente. Pues así es. Definitivamente esta es una serie que, que no te la acabas en en un, en un mes, en un año, no sé cuánto te tardes en juntarla, pero pues sí bastantito. Hay varios prototipos aquí también que te quería enseñar, ¿verdad? Uh -huh. Esto pues es ya con la articulación eh, la otra, ¿no? Sí, los chiquillos. Y fíjate, incluso ahí hay piezas que no salieron o que son distintas ahora La catapulta Una, una es, es, es esta arma de asedio que no es una catapulta, es una baliza ah, sí. es una tipo baliza y hay, hay varias... Este arco no lo he visto porque por ejemplo, esta torre redonda sí salió en Rey Arturo por ejemplo pero el, el diseño de piedra no, no es así. nunca apareció igual el muro igual no salió Pero existen pero con otro diseño. Mira, está muy interesante esta pieza. Ah, con las piezas hacia afuera. Me, me gusta mucho, creo que lo hubiera ido mejor a Plasma Dragons con, que se hubieran sacado esa idea, porque tiene mucho del toque de la primera saga. Ese toque medieval clásico. Sí, desgraciadamente ahí lo que les falló fueron las figuras. Bastante. Y fíjate, hasta eso, en, en ese diseño de figuras que a nadie le gustó, me hubiera gustado ver a, a las otras armadas. Por ejemplo, a los Norvegen o a los Odaku. En versión articulado chiquito. Sí, pues te digo, definitivamente da mucho que claro. Pues bien, no sé si quieres que aquí la dejemos para platicar en otra ocasión, mira. Porque vamos a, van a seguir saliendo. Sí, creo que sería mejor cortar de momento porque sí es un tema que da para mucho. Bueno, espero que les haya gustado este, este primer podcast. Esperemos ir mejorando con el tiempo. Aquí tuve aquí a un gran invitado, Juan, que le tengo ahí ya mucha confianza, hemos platicado en otras ocasiones, ya nos hemos visto en otras ocasiones, hemos compartido mucha información este, en cuanto a Megablogs, espero que les haya gustado la información aquí que compartimos. Juan, muchas gracias por la invitación, espero que haya sido de sagrado. igual les comento, me pueden encontrar en YouTube como La Soga de Sayori. O en Instagram también tenemos una página de fotos llamada Talanfield. Muy bien, ahí pues pueden dejar en los comentarios eh, de qué quieren que sea el tema de los siguientes podcasts. Y pues ahí vemos, ¿no? Vamos platicando y vamos a ir creciendo juntos. Bueno pues, Blockers, ¡cambio y fuera!